Hola, me llamo Carlos Vaquero. Los invito a participar de un rato espectacular con una práctica de solfeo sin precedentes por ser divertida, sin dejar de ser formativa. Lo pasarán muy bien desde el principio hasta el final. Van a participar en un juego con 15 desafíos basados en fragmentos cortos de canciones que ustedes mismos van a identificar tal como lo hicimos en el video anterior. Serán canciones de todos los estilos y géneros. Primero haremos el solfeo hablado y luego el solfeo entonado para encontrar los nombres de todas las 15 canciones que les hemos seleccionado. Al finalizar el juego, el tablero de respuestas habrá generado un desafío final que consiste en un jeroglífico o un acertijo que deberán ustedes resolver en 40 segundos. Vamos a utilizar una aplicación online que se llama Ruleta Aleatoria. Con ella vamos a escoger el orden en que van a aparecer los 15 desafíos. Lo mismo que el orden en que van a ir apareciendo los elementos de la pantalla final que nos traerá el último reto. Esperen hasta ver el desafío final y traten de resolverlo. Disfruten mucho de sus conocimientos de solfeo. Esta práctica les vendrá muy bien. Les informo que todas las partituras de este video están disponibles para ustedes en nuestra página web academiamundodelamusica.com en la sección Recursos. Bajan, bajan, bajan hasta el final y encuentran la carpeta PDF Videos de YouTube. Dan clic ahí y buscan la carpeta 051 Solfeo Adictivo. Le dan clic y entran a bajar todo el material que les tenemos preparado para cada uno de ustedes. Comencemos. Vamos con el sorteo número 1. La ruleta nos señala el desafío número 9, empecemos haciendo el solfeo hablado, vamos. 1, 2, 3 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La, Re, Do, Re, Mi, Fa, Re, Re, Do, Re, Do, Do, do Si, la re do re mi fa re re do re do, do si la si re fa fa mi fa mi re fa la re fa fa mi sol fa re mi fa re fa fa fa mi re mi fa la sol fa mi la la la la la la sol fa mi la la la la la la fa re mi re muy bien, parece una canción muy conocida. Vamos a verificarlo haciendo el solfeo entonado.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 La identificaron, ¿verdad? Se trata de Mamma Mía, popularísima canción del Grupo Ava. Vamos a marcar la casilla número 9 con el primer componente de nuestra pantalla final. Sorteo número 2. Que gire la ruleta. Bien, el desafío número 10. Hagamos el solfeo hablado de este pequeño fragmento. 1, 2, 3 y 1. 2, 3, 4 mi mi mi mi fa mi, la la la la si la do, do do do re do si do do do do, do, do si la si si si, si la sol la fa la la fa mi mi mi mi, mi fa mi, la, la la la si la do do si do si la Fa, mi, fa, la, si, do, mi, la, do, re, re, re, re, mi, min, do, si, la. Bueno, ahora hagamos el solfeo entonado y procedamos a identificar esta canción. Mi familia, la, la, la, si la, do la, la, la, do, la, la, la, la, si, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, mi, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, ha do la re re re re mi mi la Confirmemos si la identificaron. Se trata de un fragmento de la canción América, popularizada por Nino Bravo. Tachemos la casilla número 10. Sorteo número 3. Que giren los números. Bien, desafío número 2. Hagamos el solfeo hablado. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Si, mi, sol, fa, mi, sol, mi, fa, mi, do, re, si. Si, mi, sol, fa, mi, sol, mi, fa, mi, si, la, la. La, do, re, fa, la, Do, Re, Mi, Mi, Sol, Re, Do, Si, Re, Do, Do, Si, Si, Re, Mi. Muy bien hecho. Ahora el solfeo entonado para acabar de identificarla. Uno, dos, tres. Si, Mi, Sol, Fa, Mi, Sol, Mi, Fa, Mi. Sol, fa, mi sol, mi, fa, mi, si, la, la, la, do, re, fa, la, do, re, mi, sol, re, do, si, re, do, do, si, re, mi. Si, sí, se trata de la canción Speak Softly Love. Háblame suavemente, amor. El, que es el tema de la película El Padrino, de Godfather. Tachemos la casilla número 2. Sorteo número 4. Vamos con el desafío número... 15. Primero el solfeo hablado. 1, 2... 3 4 la si re do re la si re do re mi re mi fa sol la si la sol sol fa mi fa sol la si sol la la fa re re mi fa fa fa mi do re mi mi mi re si do re re re do la Perfecto. Ahora hagamos el solfeo entonado. Un dos tres y uno, dos, tres, cuatro. La si re do re la si re re re fa sol la si la sol sol fa mi. Se trata de una famosa pieza de zarzuela llamada La leyenda del beso. Tachemos la casilla número 15 y sigamos adelante. Sorteo número 5. La ruleta nos indica que viene ahora el desafío número... Hagamos el solfeo hablado. Un, dos, tres, cuatro, un, dos. Re, sol, la, si, si, sol, la, si, la. Sol, la, si, do, do, do, la, si, do, la. Si, do, re, re, si, re, mi, re, si, la, sol. Sol, la, si, do, do, do, do, re, si, la. Sol Sol Mi Mi Mi Sol Mi La Fa Mi Re Mi Fa Sol Mi Re Mi Re Si Re Si La Sol La Si Re Mi Sol Si Si Si Si Si Si, si. Muy bien, ahora el solfeo entonado para identificar plenamente este fragmento. 1 dos tres cuatro uno Sol así, si, si sol así la, si la Sol así, si todo, todo, do la si do la Si do re re si re si re todo, todo, sol la sol sol la, si do do do todo, todo, si Sol Sol, mi mi, mi sol mi la, fa, mi mi todo, mi mi, fa mi mi mi, re, mi re si, re si la, sol la si, re, mi, Sol, sí. sí. Sí, sí, sí, sí, Así es. Se trata de How Deep Is Your Love de The Bee Gees. Vamos al tablero y rellenemos la casilla número 3. Sorteo número 6. Desafío número Eh, disfrútenlo. solfeo hablado primero. Un, dos, un, dos. Si, la, fa, re. Si, dos si, la, si, si, si, sol, mi. Si, dos si, la si, si, la, fa, re. Si, dos si, la, si, si, si, sol, mi. Si, dos si, la, si, la, mi, re, mi. Re, mi, re, mi, re, mi, re, mi. sol, mi, re, mi. Re mi, re mi, re mi, fa si, la si, la sol fa mi, re fa mi, mi. Muy bien hecho. Vamos ahora con el solfeo entonado. Un, dos, un, dos, si, la, fa, re, si, dos si, la, si, si, si sol, mi, si, dos si, la, si, si, la, fa, re.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 Pongamos la pieza correspondiente en la casilla número 13. Vamos con el sorteo número 7. Desafío número 1. Hagámoslo. Solfeo hablado primero. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. La re, la sol, re mi fa sol mi do re, la re la sol, re mi fa sol mi do re, la do si do re si sol la. La, Do, Mi, Re, La. Re, La, Re, Mi, La. Sol, La, Si, Do, La. Sol, La, Fa, Sol, La. Bien, ahora el solfeo cantado. 1, 2, 3, 4, 1.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 Muy bien, es el tema de una película que se llama Exodus Song, de la película Éxodo. Pongamos la pieza en la casilla número 1. Sorteo número 8. Desafío número 8. Hagamos primero el solfeo hablado. Un, dos, tres y uno. Dos, tres, cuatro. Fa, fa, fa, re, re, re, la, la, la, la, fa sol sí. Si. Mi, mi, mi, do, do, do, la, la, do, si, la, la. Fa, fa, fa, re, re, re, la, la, la, la, sol, fa, sol, si. Mi, mi, mi, do, do, do, la, la, do, re, re, re. Perfecto, ahora cantemos esas notas e identifiquemos la canción. Uno.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 Buenísima, ¿verdad? Se trata de My Life, una de las grandes canciones de Billy Joel. Llevemos la ficha correspondiente a la casilla 8. Sorteo número 9. La ruleta nos señala el desafío número... 4. Hagamos el solfeo hablado. Uno, dos, tres, cuatro. Fa, si, sol, mi, re, do, re, do, si, la, la. Si, mi, re, la, sol, sol, mi, si, la, re, do, sol, fa, fa, sol, la, re, mi, fa, fa, mi, re, do, si, do, re, do, si, la. Muy bien, ahora el solfeo cantado.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 Do, re, do, si, la. Es un fragmento de una gran obra de Juan Sebastián Bach conocida como Aire en la cuerda G, en la cuerda Sol. Pongamos la ficha en la casilla número 4. Vamos con el sorteo número 10. Con esta noticia que es el desafío número 14. Hagamos el sorteo hablando. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12 y... todos do, si, do, do, do, si, do, mi, si, si, si la, si, mi, la la fa la la fa mi do si do si do si do mi si la si la si mi la fa la fa la, la fa muy bien ahora el solfeo entonado 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 respuesta de todos ustedes, una gran canción de Coldplay se llama Yellow, pongamos la ficha que va en la casilla número 14, sorteo número 11, se trata del desafío número 12, hagamos el solfeo hablado. Fa, re si do re sol fa sol fa mi fa mi re do re mi fa si do re mi fa mi fa mi re do si do re mi do la si do fa mi fa Re, Si Do, Re, Sol, Fa, Sol Fa, Mi, Fa, Mi, Re, Do Re, Mi, Fa, Si, Do Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Mi Bien, ahora el solfeo entonado y descubrirán una enorme canción británica de los años sesentas Uno, dos, tres, cuatro Mi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 Fa, Mi, Fa, Mi, Re, Do, Re, Mi, Fa, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Mi. Muy conocida, ¿verdad? El nombre quizás no sea tan famoso, pero se trata de A Whiter Shade of Pale, que traduce algo así como con su blanca palidez, del grupo inglés Procol Hiram, año 1967. Pongamos la ficha en la casilla número 12. Sorteo número 12. Vamos con el desafío número 7. Hagamos el solfeo hablado. 1, 2, 3 y 1. 2, 3. 4 Do do re la sol do sol sol fa la si la sol fa sol la sol do do re la sol do sol sol fa la si la sol fa sol la sol Do Fa Mi Do Fa Mi Do Sol Fa Do Re Do Re La La Do Do, do Fa Do Si La así si, Do Do Do Do Do Do Do Do Do Si La Sol Do Do Re La Sol Do Sol Sol Fa La Si La Sol fa sol la sol Ahora el solfeo entonado 1 2 3 y 1 2 4 do Trata de un fragmento de Michelle, una canción de Lennon McCartney interpretada por The Beatles. Pongamos la ficha en la casilla número 7. Sorteo número 13. Desafío número... 5. Hagamos el solfeo hablado. 2, 3, y 4. Do, Re, Do, Si, Do, Re, Do, Sol, Sol. Do, Re, Do, Si, Do, Re, Do, Si, Si. La, Si, La, Sol, La, Si, la. Si, la, sol, la, si, la Si, la, sol, la, si, sol La, sol, fa, sol, la, la, sol, fa Y ahora el solfeo cantado 1, 2, 3, 4, 1 2 Tres y cuatro, do re dos si, y do re dos, sol sol. Do, ¿La identificaron? Se trata de Ben de Michael Jackson en sus primeras apariciones como solista. Coloquemos la ficha que debe ir en la casilla número 5. Vamos con el penúltimo sorteo, sorteo número 14. Desafío número 11. Vamos con el solfeo hablado. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Si, do, re. Si, la, si, sol. Si, si, la, sol. Mi, mi, si, si, la. Si, do, re. Si, la, si, sol.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 la, la la la la sol sol sol sol sol re re re re mi la la la la la la la la la sol sol sol sol ahora el solfeo entonado un dos tres cuatro un dos tres si do re si la si sol si si la sol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 Sol sol sol sol sol re re re re mi la la la la la la la sol sol sol sol sol Sí, señores, es una de las grandes canciones del cuarteto de Liverpool, Yellow Submarine. Pongamos la ficha en la casilla número 11 y terminemos el juego con el desafío que falta hagamos el solfeo hablado 1, 2, 3, 4, 1 Sol, La, Re La, Re, Do, Re, Fa, Re Sol, La, Fa, Sol La, Re, Do, Re, Fa, Re La, La La, Sol Fa, Sol, Fa, La Sol, La, Re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 la, la, la, sol. la. Así es, se trata de I Feel Good de James Brown. Ponemos la ficha número 6, que es la última, la que faltaba en nuestro tablero. Amigos, tienen enfrente el desafío final. Tienen ustedes ahí 6 palabras. Cambiándole el orden a las letras van a encontrar los nombres de seis animales. Tienen 40 segundos para encontrar esos seis animales. Empieza a correr el tiempo ya. Felicito, creo que no fue muy difícil superar este reto. Las respuestas son... ¿Toga? ¿A qué animal corresponde cambiando el nombre de estas letras? Pues... ¡Gato! Creo que todos lo debieron contestar bien. Siguiente palabra... Notar. Invirtiendo el orden de las letras encontramos un... Ratón. Rubor. Poniendo las letras en otro orden encontramos un animal. Es el... Burro. Gloria. ¿Qué animal se esconde detrás de ese nombre? Sí, correcto. Gorila. Precio. Con las mismas letras encontramos un animal, el perico. Finalmente, tribuno. Parece muy complicado, pero no lo es. Se trata del tiburón. Los felicito muchísimo, en especial a todos los que descifraron este acertijo en los 40 segundos estipulados. Los felicito los músicos que estudian con todos los conceptos teóricos, desarrollan una velocidad de procesamiento mental muy superior a las de las personas que no han tenido una oportunidad así en la vida. Eso es todo amigos, un abrazo para cada uno de ustedes y nos vemos en el siguiente video.